Nosotros somos Agasol. Agasol es la Asociación Galega de Empresas de Software Libre. Somos una asociación que este año hemos cumplido 10 años de vida, aquí en Galicia. Y nosotros, fundamentalmente, lo que hacemos que es ayudar al desarrollo de la Sociedad de la Información en Galicia usando software libre y tecnologías abiertas, ayudar a las administraciones públicas en el uso de software libre y en la ayuda a las migraciones y eh, generamos eh, oportunidades de negocio para los socios. Somos empresas pequeñitas entonces a veces hay oportunidades que nos quedan un poquito grandes, entonces buscamos empresas que colaboren y que trabajen conjuntamente en un, en un proyecto un poquito más grande. Y al final lo que intentamos con el uso del software libre es que todo el conocimiento que está puesto en el software, que a día de hoy cada vez más, mucha parte del conocimiento de la sociedad está pasando al software, vuelva y retorne a la sociedad. Hacemos un poco el, el uso que, que los romanos ya llamaban del, del procomún, ¿no? el, el, el bien común para, para todos, ¿no? entonces esa es un poco el, la filosofía que hay detrás. Estamos trabajando en 18 países del mundo, estamos en cuatro continentes, trabajando en empresas grandes, pequeñas, medianas, muy grandes, estamos un poco en, en, en todos los ámbitos. Bueno, yo quiero reivindicar un, un valor que ahora mismo está un poco en desuso, que es el de la ética. Nosotros usamos software libre porque entendemos que es software ético e intentamos que alrededor de eso todo sea coherente. Nuestro si software es ético, nuestras finanzas también tienen que ser éticas. Entonces, trabajamos pues, con fiar en banca ética. Entonces, intentamos que haya una, una coherencia alrededor del discurso. La economía social no es búsqueda del máximo beneficio y la competencia entre las personas. Y la economía social sí es colaboración entre las personas y búsqueda de objetivos comunes.